Hace seis años que viajo en esta motocicleta haciendo un proyecto de llama de journey que voy fotografiando los países que voy recorriendo. La pandemia me afectó porque se cerraron las, ter las fronteras terrestres y básicamente no, se puede, no puedo continuar hacia el norte. Ahora estoy en Bolivia, esperando a que abran la frontera con Perú para poder lograr seguir subiendo hasta llegar a Norteamérica.